Laika. Laika Tips para mantener hidratado a tu gato Los gatos beben menos agua que los perros y el consumo depende del tipo de alimentación. Sin embargo, es importante mantenerlos hidratados para proteger sus riñones. Ubica dos o tres platos con agua en distintas partes de la casa, lejos de la caja de arena y de la comida. Utiliza platos de distintos materiales como cerámica o vidrio. Las fuentes para gatos son una gran opción, las cuales llamarán la atención y mantendrán el agua fresca. Si tu gato consume alimento seco, ofrécele una cucharada al día de alimento húmedo o enlatado para gato. Like a, like a.